Hemos tenido ya las semanas pasadas pues, la, el placer, ¿no es cierto?, de anunciar la, la, las iniciativas, las inventivas, eh, los, los hallazgos, los, los aportes que van haciendo eh, pues, ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, justamente desde su espacio, ¿no es cierto?, eh, en la reconstrucción de nuestra economía, en, en la posibilidad de generar fuentes de empleo, en la posibilidad de, re, de, de darle a la gente, por ejemplo, alimentos sanos, en fin. Todo este desafío que es justamente el hecho de ser un emprendedor, ¿no es cierto? O sea, de la nada hacer algo. Y hoy tenemos una otra, otra visita realmente muy especial. Quiero agradecerle que esté acá con nosotros, eh, Roxana Mendizábal, que ella es la directora, la creadora, la fundadora, ¿sí? De esta tienda, que este, de, de este espacio que ya de, desde su nombre es muy interesante: Despensa Ancestral. ¿Qué nombre que le has puesto, Roxana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer. Bienvenida, gracias, un gusto. Gracias, Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos por traernos hasta aquí. Los emprendimientos realmente necesitamos espacios como estos en los que nos den la oportunidad de hablar de lo que nos apasiona. Y en Correcto. mi caso, la alimentación. Buenísimo. Tú dices dos, eh, dos términos, despensa y ancestral. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Pues, mira, yo soy gastrónoma y administradora de profesión. Y... Desde niña yo estuve es, fascinada con la, con la forma de alimentarnos, ¿no? mi, mis, mis abuelas, mis padres tienen eh, eh, la, la buena costumbre de cocinar en casa, ¿no? es muy poco común que en mi casa se compre comida de afuera para comerla en la casa, entonces... Además somos una familia muy amplia, entonces las mesas eran como estas y llenas de gente, eh, comiendo y cocinando muchas veces el encuentro era desde eh, incluso la preparación de los alimentos. ¿no? Entonces en mi casa había un espacio chiquito que lamentablemente ahora ya no tenemos en las cocinas por la forma en la que están construidas las, las, las viviendas ahora, no hay despensas, no hay un espacio en el que se almacena los alimentos de manera correcta. En mi casa, cuando era pequeña, sí había, entonces era un espacio al lado de la cocina en el que habían saquillos con tarwi, cañagua, amaranto, quinoa, ¿no? O habían frascos con alimentos que elaboraba mi abuela. Ella hacía fermentos o hacía conservas, ¿no? También, como bueno, yo soy de Tarija, entonces obviamente también había vinos porque tengo un par de parientes que tienen, que tienen esta producción, ¿no? Entonces, eh, el 2020... Sucede todo, lo, la desgracia que sucede en el 2019, yo estaba eh, trabajando como jefa de cocina y administradora de un hotel que se encuentra en la Isla del Sol, y pues nada, nos despiden a todos porque el turismo se fue al bombo, también pasó esto de la, de la, de de la, la, pandemia. De la pandemia, entonces yo ya venía años mmm, pateando ...mi deseo de crear mis propios alimentos. O sea, lo ibas postergando. Sí, lo iba postergando porque al porque final... Porque trabajabas bien, digamos. Sí, o sea, era feliz donde estaba trabajando, acuerdo, ¿no? Porque igual estaba en cocina. Sin embargo, era, siento yo, era un miedo. Porque ser emprendedor es así, lanzarse al vacío completamente. O sea, es lanzarse a pescadito, ojos cerrados... ...para saber si la piscina tiene agua, digamos, ¿no? Entonces, es un acto de valentía, realmente, ¿no? Entonces, siento que yo ahí había tenido un porcentaje... ahí ...de como que me daba miedo... Y el 2020 dije, bueno, tengo esta herramienta fantástica de, de la cocina, me fascina, disfruto mucho estar ahí, puedo estar horas en la cocina y yo no me entero, no me duele el cuerpo, no me canso, no me aburro, no nada, ¿no? Y eh, decidí crear estos alimentos utilizando sabiduría ancestral, nuestra. Y ahí viene lo de la despensa. Y lo de ancestral. Y lo de ancestral. Exactamente. ¿Ancestral entendido cómo? Como... como... Por ejemplo, utilizo quinoa, tarwi, cañagua, chía, amaranto, eh, algarroba, cacao. Son todos ingredientes que son milenarios, que llevan aquí en, el, en, el, en, en la pacha, en nuestra pacha, muchísimo tiempo. Y que nuestros ancestros eran fuertes gracias a alimentarse de estos, de estos ingredientes. ¿no? Entonces, me fijé cuando me tocaba salir durante la cuarentena que eh, la gente desesperada salía a hacer sus compras una vez a la semana y compraban barbaridades, o sea, compraban puro botellas con venenos negros gasificados o alimentos, entre comillas, productos enlatados o con demasiados ingredientes o, por ejemplo, un pan molde que debería ser agua, harina y de pronto un poquito de sal, tal vez, ¿no? Y con 15 ingredientes que te dura un que mes. Que dura una eternidad, ¿no? O sea, ojalá un mes, sí. duran una eternidad. O compraban pontefrutas, ¿no? Manzanas en el supermercado que a la vista preciosas, ¿no? Pero es como la manzana de Blancanieves, o sea, preciosa, brillante, pero envenenada envenenada, ¿no? Y además no provenía de nuestras tierras, ¿no? De acuerdo. Entonces, si lo que estábamos buscando con eh, mejorar nuestra alimentación para no enfermarnos de lo que sea, COVID o lo que sea. Y, y vamos al mercado a comprar este tipo de alimentos, entonces yo no hay una contradicción. Entonces decidí crear estos alimentos para apoyar a la gente a realmente mejorar su alimentación. Pero no solamente para eso, sino también para apoyar a todos los productores que tenemos a nivel nacional que hacen un esfuerzo inmenso en generar ese tipo de alimentos de origen agroecológico. Buenísimo. Mm. Roxana, eh, ¿cuál fue tu primer producto? ¿Por dónde vino la idea? Lo primero Tomaste que... la decisión valiente de decir, le voy a meter, vamos adelante. ¿Tú sola o tienes algún socio? No, yo lo hago sola, sí. Solita, sí. perfecto. Eh, la chispa, ¿en qué momento se produce? ¿Y qué es lo primero que decides hacer? ¿O, o, ¿O tuviste claro, ya dijiste voy a hacer esta línea completa de alimentos? ¿Te vino así la musa inspiradora y te sí, y tuve, te fluyó todo? tuve así como así un momento de de lucidez, ¿no? Pero años antes de incluso llegar a, a, a trabajar en este hotel, que ahí terminé de, como de profundizar mis conocimientos con estos ingredientes, porque era en la Isla del Sol, entonces ahí tenía uh -huh. como una cercanía, ¿no? Con las chacras, ¿no? Eh, yo pasé por una anemia muy intensa, ¿no? Mm, y conocí a un médico fantástico, el, el doctor José Ilescas, y él es médico y es médico naturista, entonces, él me enseñó a hacer estas mezclas que ven acá y me enseñó a hacer la mezcla neutra que tiene tarui, cañagua, amaranto, quinoa, chía y un par de ingredientes secretos. Ajá. ¿Vale? Ajá. Él, junto con eh, eh, su esposa, que también es médica, me ayudaron a salir de esta, de esta incomodidad, ¿no? De esta, de, esta, de esta dolencia. Entonces, dije, bueno, voy a empezar por eso y empecé a investigar, y a conversar con él y a mostrarle las opciones que había yo imaginado de mezclas. Entonces, él me dijo, sí, ya está, sacale esto, este, pónale un poquito más ahí, ¿no? Entonces, empecé creando justamente estas mezclas de proteínas vegetales. qué son estos sobres. Que son que estos sobres. Que acá, Exactamente. ¿no Tom, eh, ahí, ahí, ahorita van a ver, si pudieras entrar a un primer plano, sería fantástico para mostrarlos acá, ¿sí? Uh -huh. eh, ahorita uh -huh. nos vas a contar, ¿qué es esto concretamente? ¿Qué hay dentro de esto? Aquí adentro tienes... Tarwi, cañagua, amaranto, quinoa y chía. Esa que ven en imágenes justamente es la neutra. Esa es la base de todas. Listo. Es la neutra, exactamente. Sí. sí. Esa neutra, a esa le he agregado cacao amargo, que la tienen en la mesa, que tiene ahí también un toquecito de canela. A la neutra hice otra variedad con maca, con maca negra. Ajá. Este igual tiene un toquecito de canela porque la maca negra tiene unas notas medio amargas porque es... Es como un rábano, digamos, es de la bien. familia de los uh -huh. rábanos, ¿no? Uh -huh. Después elaboré otra con eh, remolacha. remolacha. Uh -huh. Esta de remolacha tiene además jengibre, frutos rojos. Más dulzona, me imagino. Es más dulce. Correcto. Tiene... ¿Quieres probarla? <risa> mm, traje un poquito por si quisieras. Tiene jengibre, remolacha, frutos rojos y, y bueno, obviamente, taru y cañagua, maranto, quino y chía. Y luego saqué otra eh, que tiene algarroba, para quienes no les gusta mucho el cacao amargo. Yeah. El algarrobo es un alimento que proviene del, del chaco y es una leguminosa. Es un árbol que lamentablemente ahora no es muy conocido, no lo valoran. Tanto así que los campesinos, como no logran comercializarlo en las ciudades y demás, los productores se lo están dando a los chivos. Y, y pues ves a los chivos, así Bien potentes digamos. ¿no? Claro. Y realmente es un alimento fantástico. Es, se le conocía antes, o sea, en la época del, del, de la invasión de los españoles, se la conocía como el cacao de los pobres. Correcto, que es la algarroba, ¿no? Son las ¿no? vainas, ¿no? Sí. Aquí las tienen sí. las vainas. Estas, estas, estas las leguminosas pasan por un proceso de fermentación. Estas salen del algarrobo. Exactamente. Esas son como, como el fruto del algarrobo. ¿no? Correcto. Entonces la Correcto. algarroba, que sea lo con tiene. lo que se vuelve polvo o, o líquido, porque de se acuerdo. puede hacer un, un jarabe también con Correcto. eso. Volviendo, volviendo a estos envases. Sí. ¿Qué, ¿Qué hay adentro acá? ¿Es, es como una, ¿es una harina? Es, ¿Qué es una el... mezcla, es un sí. polvo Es un polvo Es un polvo Correcto. que está listo para ser consumido Correcto, ¿y cómo lo consumes? Eh, la forma más básica es tomar un vaso ya. Un par, Una cuchara del, de la mezcla, la que elijas ¿Con agüita? Con agua y diluirlo Si quieres hacer algo un poco más preparado Puedes uh -huh. poner un par de cucharas en la licuadora Agua o bebida vegetal yo no tomo leche porque soy intolerante de a la lactosa y realmente mm. la leche que encontramos ahora en el mercado es muy mala calidad. Pero si encuentras una leche de vaquita que ha estado pastoreando, perfecto. Ya. Entonces leche vegetal o leche natural de vaca, fruta, por ahí fruta de y la mezcla que, que prefieras y ya tienes un alimento súper nutritivo en que, con el que te ayuda a iniciar el, el día con ¿Aconsejarías fuerza. ¿Aconsejarías esto tomarlo todos los días? Todos los días. No tiene ninguna restricción. A no ser ...que seas alérgico a alguno de los ingredientes. ¿Qué me ha pasado? Que he encontrado gente que es intolerante más o menos a la, a la quinoa, por ejemplo. Sobre todo me encuentro gente que no tolera mucho, la, no puede digerir bien la quinoa o la chía. Pero mmm, de todas formas yo los puedo ayudar a, a que ese proceso digestivo se haga más fácil... ...porque mis ingredientes no, son, no están crudos, están cocidos. De acuerdo. Además han pasado por un proceso primero de germinación y después de fermentación después de secado y luego molido. Bien. Una vez molino, molido, se lo cocina entonces pasa por un proceso en que ya llega al organismo precocido, básicamente. Correcto. ¿no? Me estoy preguntando, ¿esto solamente es para líquidos? ¿O puedes utilizarlo para sólidos? Se puede hornear. Desierto? He preparado... ¿Se puede hornear? Se puede hornear, exactamente. He preparado y tienen en la ahí, mesa... Mira, ahí está justamente en primer plano. ¿Qué, ¿Qué es, es esto? Exacto. Es como una torta, digamos. Sí, un es, un, es un budín y lo corté un así budín. en pedacitos chiquititos para que toda la producción pruebe. ¿Qué lo has hecho en base a qué? Ese está hecho con algarroba, con la mezcla proteica de eh, algarroba. Y entonces tiene tarwi, cañagua, maranto, quinoa, algarroba, tiene azúcar de algarroba porque yo no utilizo... Azúcar blanca. Azúcar blanca, sí, perdón, se me cayó el micrófono. Sí, sí ahorita ¿no? lo, vamos a, lo vamos a colocar nuevamente, sí, ahí va, ahí, va. ahí está exactamente. Entonces, yo no utilizo azúcar blanca. Utilizo, no, ¿No utilizas azúcar blanca? No, para ninguna de las preparaciones que, que hago, porque aquí no hay más que ese platito de pastelería, ¿no? pero Porque ya. yo también soy gastronoma, entonces, bueno, hago pastelería. De acuerdo. Y no utilizo azúcar blanca, utilizo o algarroba o uh, azúcar de yacón o azúcar chancaca, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso ese plato que ven ahí tiene la mezcla proteica de algarroba, tiene azúcar de, de caña... Tiene jengibre y tiene especias dulces, canela, tiene un Correcto. toquecito en esmoscado. Tú, tú no preparas esos budines, lo has hecho ahora, digamos, para mostrarlo. Lo que tú comercializas básicamente, produces y comercializas, sí. son, diríamos, estas... Las mezclas es, vegetales. Estas mezclas vegetales. Pero además tienes otro... Esto fue lo primerito que hiciste. Lo primero entonces. que hice fue esto y el ghee. ¿El qué? Ser, ghee. qué? Ghee. ¿Qué Ghee es un alimento que proviene de la cocina y la medicina yurvédica de la India. Ajá. Es un alimento que está elaborado con un solo ingrediente, bueno, dos. A ver. Mantequilla de vacas que han estado pastoreando y paciencia, mucha <risa> paciencia, porque es un alimento que tarda más de 10 horas en conseguirse. Yo compro una mantequilla, tengo tres proveedores a nivel nacional ya. que me dan mantequilla de vacas que han estado pastoreando, es, de, es decir, han estado pasteando y viviendo como vacas, no encerradas, no comiendo soya o trigo transgénico. Ya. Pasto, gusanos, es un alimento muy bueno porque es, la materia prima es excelente. Ajá, este es el gui. Este es estoy, el gui, perfecto. Lo estoy teniendo acá para mostrarlo <risas> en plano. vamos bueno, a disculpar. Eh, gui, se escribe G-H-E-E. -E. Exactamente. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es ahí, ahí mantequilla que ha sido trabajada por más de 10 horas y ya. en ese proceso a fuego muy, muy lento. Ya. Y en ese tiempo se le saca la caseína y la lactosa. Y lo que queda es ese alimento que en la India se le dice... Alimento sagrado Porque sirve para infinidad de tratamientos ¿Por ejemplo? Para sanar, por ejemplo, para mejorar la calidad de la vista es, No quiero explicarlo mucho porque no vaya a ser que la gente que ya consume mi alimento se le ocurra hacer eso Porque eso requiere un acompañamiento especializado Pero por ejemplo, si tienes problemas para hacer digestión ¿no? Entonces, una cucharilla la derrites y la tomas con agua caliente eso te ayuda a generar los movimientos peristálticos, acelera los movimientos intestinales y por ende mejora el proceso digestivo y también de asimilación de nutrientes. Buenísimo. Contiene mucha vitamina A, K, D y E. ¿Y esto te lo puedes juntar a, a un pan? Sí, ¿A una, el uso a un... básico es pensarlo como una mantequilla. Como una mantequilla? En una tostada, Buenísimo. en un pan, puedes derretirlo encima de panqueques, igual que el otro alimento que ahorita les sí. muestro, pero también lo más importante, puedes cocinar con él. Este alimento yo lo he creado, ¿por qué? Porque conozco de los, uno, los beneficios de, del gui como tal, pero también lo que produce los aceites que tenemos en el mercado. Aceite de soya, aceite de girasol, aceite de canola, que son aceites que tienen mucho omega 3, que son aceites que oxidan el cuerpo, que tienen puntos de humo muy bajitos. ¿Qué es el punto de humo? El punto de humo es aquel que, eh, al, que alcanza un alimento al momento en el que lo pones al fuego. El gui se quema, es decir, alcanza el punto de humo recién a los 250 grados. Por eso puedes hornear. Entonces, esos budines que ven ahí cortaditos tienen gui. Buenísimo. ¿No? Eh, ¿Qué otros productos más eh, has ido elaborando? Eh, después he elaborado este que es fantástico. A ver, este, este, este, este, ahí este, Ahí te lo presto. Ya desde el nombre me llama la atención. Se llama caldo de huesos de gallina. Exactamente. ¿Y es eso? Exactamente. <risa> este caldo de huesos ha estado cocinando a fuego bien, bien bajito sí. por 36 horas. ¿36, 36, 36 horas? 36 horas. Además, no es cualquier gallina, es gallina... Igual, agroecológica. Esto es una gallinita que ha vivido como gallina, comiendo gusanos, no pasteando, de no de granja, no con trigo, no ha sido alimentada con trigo ni con soya, nada transgénico. Estas gallinas comen incluso mejor que nosotros. Es decir, ha estado comiendo quinoa, taro y tal. ¿no? Y yo tengo la certeza de que todos mis ingredientes son de calidad porque la materia prima es lo mejor que he encontrado en el país. Yo me he tomado eh, la alegría, antes decía la molestia, pero realmente ha sido la alegría de conocer a cada uno de los productores. Ir a cada una de estas chacras, conocer a las gallinitas, ver cómo las alimentaban. ¿no? ¿Y con sus huesos haces este... Con los huesos, exactamente. Este y el caldo. El fin de este, de este alimento, bueno, seguramente recordabas como tu abuelita o tu mamá, cuando estabas resfriado, totalmente, ¿qué te daban? Totalmente. Caldo de huesos la, las, de gallina. Las patas. De las la, patas, del el pollo, cogote, ¿no? las articulaciones de también... Yo también hago de um, caldo de, de vacuno. Pero ahora, bueno, tenía el de gallina para traer, Buenísimo, ¿no? excelente. Y esto básicamente tiene... ¿Y esto cómo haces? ¿Te lo, te lo tomas con una sopa? Sí, puedes eh, reemplazar el agua que vas a agregar al, al arroz, por ejemplo. Sí. O para iniciar un guiso, ¿no? Vale. Entonces puedes utilizar ese alimento. Pero lo mejor es tomarlo en ayunas. Lo calientas y en una tacita pones un poquito de sal, uh -huh. como un caldito. Yeah. La gente me hace caras porque está acostumbrada a tener de desayuno postres evidentemente. Y no es lo correcto. De lo correcto puede. es darnos en un inicio mucha proteína de alta calidad. Y aquí tienes proteína, colágeno, esto es excelente para un cabello sano, para ojos sanos, articulaciones, huesos, dientes, uñas, o sea, esto es igual, oro líquido. Buenísimo. Es un fan, alimento fantástico. ¿Qué más trajiste? ¿Qué más haces, produces? Bueno, a ver, lo siguiente que hice, igual siguiendo con eh, la línea de ofrecer, con la idea de ofrecer alimentos funcionales. Uh -huh. Bueno, porque lo, te, lo que te estoy diciendo es, son ricos, pero sobre todo tienen una función. Mejoran la calidad de la vida en general. Entonces, lo siguiente que hice fue fermentos. Aquí fermentos. tienes eh, un chucrut, por ah, ejemplo. Este es, chucrut. Este este es un chucrut blanco, repolio. exactamente, repolio, ¿no? este es repollo y tiene, tiene pimienta negra. ¿no? Este lleva fermentando como por el color, lleva alrededor de un mes fermentando, entonces ya está ideal para consumirlo. ¿no? De y la única... Digamos, el único conservante aquí es la sal y es la calidad de la sal. Conociendo que tenemos en, en Bolivia dos eh, salitres excelentes, es decir, el salar de Uyuni y el salitre que se encuentra al sur de Tarija, yo utilizo sal rosada de Tarija y sal eh, del salar de Uyuni. Excelente calidad y además tiene, como todos mis ingredientes, la energía de ...de esos espacios, la energía telúrica de esos espacios... ...por Con ejemplo, eso. el tarwi que utilizo para las proteínas... ...viene de la gotiticaca... ...la quinoa viene del salar de Uyuni... ...la chía llega de Santa Cruz y de Sucre... ...la cañagua me llega de Cochabamba... ...tengo amaranto que me llega de Tarija... ...y también de aquí de La Paz... En la, la algarroba me llega de, del, del Chaco, ¿no? Entre Santa Cruz, Tarija y Sucre. El cacao amargo me llega del norte de La Paz y del Beni, ¿no? Entonces aquí está todo el país en un solo emprendimiento. No, es y difícil. es el esfuerzo de millones de personas. O sea, yo, cuando alguien me compra a mí, yo digo, gracias multiplicado por mil. Porque son muchas las familias que se están beneficiando de esa compra, ¿no? Buenísimo. Eh, ¿Tienes otros, otros sí. productos? Sí. Después, eh, bueno, puedo mostrarte este que me, me encanta. ¿Qué sería? Este es un concentrado de verduras. Trabajo ¿Concentrado con... De verduras? A sí. ver, ahí lo vamos a poner ahí. Sí. Trabajo con... Eh, Vivimos en La Paz. Si yo estuviese en Santa Cruz, utilizaría verduras agroecológicas de Santa Cruz. Aquí yo trabajo con el Ecotambo, con Biobolsas y con AgroBolsas, que son tres asociaciones de productores de... Verduras, de mm, tubérculos, todo uh -huh. de origen agroecológico. Ya. ¿Mm? Entonces, esta es una reducción de verduras, que además está enriquecida con sal rosada, tiene un toquecito de levadura nutricional, y además tiene hongos deshidratados, ostra y callampa, callampas de cochabamba y de oruro, y ostras de tarija. Tremendo. Este es pa, un y, alimento... ¿Y esto cómo lo usas, por ejemplo? ¿Para qué...? Esto, imagínate el cubo... Ah, ya, Terrible, ya, ya, ya. que nos venden en los supermercados entiendo, entiendo, ya. entiendo, Esto es eso, pero de buena calidad Oye, con una, una fra un aroma fantástico Fuertísimo, claro sí. Tiene Vámonos. además ahí unos toquecitos de cúrcuma igual mm, para darle qué Y claro, esto no es para comerlo así, puro No, ¿no? seguro porque esto tiene mucha sal, o sea, un cubito no te lo metes hacia la boca, ¿no? ¿no? Eso pues, pues, se utiliza una cucharilla. Esto es como condimento para, para, para iniciar comidas. guisos, para iniciar sopas, arroces, Qué claro. junto con el caldo de huesos, por ejemplo. Pones a hervir el caldo de huesos y le da, le pones una cucharita de esto y claro. ya tienes un, una sopita en la noche. Llegas tarde con hambre y no tienes que picar. Nada, sino que ya está hecho ahí, ¿vale? Espectacular, buenísimo. Ese es uno. Después, bueno, ya hemos hablado del gui, pero me gustaría mostrarles este también. ¿Qué sería este? Este es el chocogui, que es un alimento. ¿Chocogui? Chocogui. Este es como Ajá. la indulgencia de la mesa, junto con el vino que ahorita, que ahorita charlamos. El, el chocogui está elaborado en base al gui, que ya habíamos eh, sí. conversado hace unos instantes, con pasta de cacao pura, que me llega, como te decía, del norte de La Paz y del Beni, ya. Igual, de origen agroecológico, de la agroforestería. Tiene notas dulces con canela. Lo voy a abrir. Tiene, por favor. Tiene canela, tiene un poquito de, mm. de, de caña de azúcar. Está endulzado con caña de azúcar y está endulzado también con con azúcar de coco. ¿Y este para qué te serviría, por ejemplo? Es para... el, igual, lo puedes utilizar como si fuese un dulce, lo untas una en, en la digamos, tostada, una tostada, exactamente, Uy, lo, lo untas en una tostada, una o delicia. lo derrites sobre panqueques, o rellenas tortas, o las bañas, ¿no? Seguro. Es, igual, si la gente lo come, entre, digamos, entre comillas, como saludable, con una cucharilla y una raja de manzana, por ejemplo. Qué delicia, ¿no? qué delicia. Bueno, y vamos Luego, a los vinos, ¿no? Vamos a los vinos. Bien, este sí. es un Glühwein en alemán significa vino caliente y le puse ese nombre porque, bueno, yo tengo muchos amigos que han, ya sea han estudiado en el, en el colegio alemán o han vivido en Alemania, pero sobre todo porque esta receta en particular proviene del norte de Europa. ¿Mm? Esta, esta receta es típica de eh, de como de Alemania, eh, la, la toman mucho también en partes de Italia, la toman mucho en Bélgica y es típica de la Navidad. Ese es el producto navideño de despensa ancestral. Este tiene tanat, yo trabajo con una bodega agroecológica boutique de Tarija, es decir, que no utilizan veneno para eh, tratar a las uvas. Ya. Y... Le doy un tratamiento extra, yeah. le do, le pongo diferentes especias dulces, tiene jengibre, tiene canela, tiene anís estrellado, en fin, tiene varias, varias especias y algunos cítricos, en el que están, los dejo macerando, el vino macera, por más o menos unos tres meses y lo, lo vuelvo a embatellar y básicamente la gente lo descorcha, lo calienta y lo disfruta en cualquier sí, vale. noche fría. Aquí en La Paz ha pegado muy bien ese producto, no solamente en Navidad, sino que en todo el año. Buenísimo, uh -huh. excelente. ¿Sí? Bueno, eh, ¿has traído todo lo que produces o te has quedado con algunas cosas? Me he cosas quedado en la con dispensa? algunas cosas y, y ahorita quiero mostrarte esto. Este a es ver. lo último que te voy a mostrar. Dale, a ver. Este es un InmunoShot. InmunoShot. Sí, es, es un alimento que ha estado eh, macerando por seis meses. Tiene diferentes eh, ingredientes, entre ellos jengibre, cúrcuma, cebolla, ajo. Eh, tiene vinagre de manzana, tiene también ají, en fin, tiene como 30 ingredientes, son un montón que han estado macerando y que se toma básicamente un shotcito, por eso dicen uno shot, un shotcito, cuando estás empezando a sentirte resfriado. Entonces, un, un shot Calientito si quieres o si no frío ahí como está de la botellita. Y chao, e inmediatamente sientes que, que, que, mejora, que tus, mejora la respiración. Tus defensas ¿no? te sí, suben. ¿Sí? suben. las defensas, es impresionante ese alimento, sí. Inmunoshot, así Inmunoshot. es como Inmunoshot. se llama, mira. Tiene sí. todo, sí. Tiene todo. Sí. A ver si lo puedes poner de frente una vez más. Ahí está. ¿Y tienes que tomarte todo esto de un solo golpe? O no, no, es un poquito, muy fuerte, es muy un, fuerte. Por eso shotsitos, así vas máximo dos dedos. Dos dedos. Claro, dices, eso te puede durar ¿no? un mes, básicamente. Eso te puede durar un mes. Sí. O sea, sí. te vienen ya los primeros síntomas del resfrío y listo. un Un inmunoshot y se acabó la historia. Sí. Oye, qué un inmuno bueno. Shot con un inmunoshot con, un caldo un, con de una buena taza caliente de, de caldo de gallina y ya, listo. Maravilla. Oye, buenísimo. Eh, ¿Tienes más productos todavía en tu línea? Saco por temporadas, por que esa es temporadas? otra de las características de, de mi emprendimiento, que eh, yo aprovecho la temporalidad. Por de ejemplo, acuerdo. está por empezar la temporada de tomates. Nosotros, como malos consumidores que somos, vemos tomates todo el año y lo compramos y lo deseamos en nuestra yajua o en nuestra pasta todo el año. Pero eso no es lo correcto. El tomate tiene una temporalidad, al igual que el repollo. El tomate empieza eh, la calidad, el mejor tomate es en verano, finales de primavera, principios de verano encuentras encuentras tomates de buena calidad. Entonces yo hago alimentos de temporalidad y de cercanía y espero que de, mayor, de incluso también de kilómetro cero como viene a ser el con, el concentrado de verduras, ¿no? Porque utilizo verduras que se producen en la Ciudad de La Paz. Buenísimo. Interesante. ¿Cómo hacer para contactarse contigo? ¿Tienes algunos lugares de venta? ¿Lo haces a través de internet? ¿Cuál es el mecanismo que estás usando? Mira, eh, mis alimentos pueden encontrarse en la ciudad de La Paz. en Tengo muchísimos puntos de venta. En Sopocachi, en Enjambre, en Villasana... Pueden encontrarme también en Costal Sin Gluten, pueden encontrarme en la zona sur, está en Mércaba, en el restaurante Go Green, pueden encontrarme también a través de mis redes, pueden entrar a Despensa Ancestral, ya sea en Instagram o en Facebook, y eh, además vendo a través de una plataforma virtual que se llama Tierra de Hortalizas, entonces entran a Tierra de Hortalizas, ahí llenan el formulario, encuentran mis productos, hacen clic y les llega a su domicilio. ¿Mm? Buenísimo. Y también hago entregas yo personalmente a domicilio. Buenísimo, ahí está entonces. Estábamos viendo hace un ratito en la página en, en Facebook, entiendo, ¿no es cierto? Eh, pueden una vez más ponerla, por favor, compañeros. Sí, ahí está. Eh, entonces, ¿cómo haces para entrar a Facebook? es Despensa Ancestral Bolivia. Despensa Ancestral Bolivia sí. y, y ya estás. Y ahí, ahí, está. ahí tienes todo. Sí, me todo escriben el, por interno, igual ahí están. Estás recetas y todo veo? Sí, sí, es como, como soy cocinera, realmente esto es como, son herramientas para que la gente vuelva a cocinar. Todo lo que yo haga, si te das cuenta, es para que la gente cocine. Les doy yo unos cuantos pasitos antes. Entonces, en mis, en mis redes sociales lo que hago es mostrarles qué es lo que pueden hacer con los ingredientes que yo les doy ya adelantado. Correcto. ¿no? Te, voy, uh -huh. te voy a hacer una pregunta más. Sí. Eh, generalmente la gente asocia lo, lo ecológico, no esto que está más ligado a la naturaleza, comer sano, con caro. ¿no? La gente dice, uy, debe ser carísimo. ¿no? Ese ratito la gente asocia un poco eso. ¿Es así o cómo lo ves tú? No, caro es ir al médico. <risa> De acuerdo. ¿No? O sea, caro es enfermarse. Claro es elegir de manera incorrecta los ingredientes que le vas a dar a tu cuerpo, que son la gasolina, o sea, si uno tiene un auto cero kilómetros, le das la mejor nafta, no le vas a dar la más trucha, porque lo cuidas. Lo mismo con el organismo. Nuestro cuerpo es el vehículo que el universo, la pacha, Dios, Jesús, Buda, lo que ustedes quieran, nos ha dado para hacer en esta existencia. Entonces debemos, es nuestra obligación, tratarlo de la mejor manera. Y esa forma es a través de la alimentación y de una mente en paz. Si no hay salud, no hay mente en paz. La salud empieza por la alimentación. Entonces, lo caro es ir al médico y hacer tomar decisiones alimenticias erróneas. La gente dice, bueno, es que el cáncer, eh, la diabetes es hereditario. No, lo que nosotros heredamos en realidad son malos hábitos alimenticios desde el hogar. Por ejemplo, si en tu casa se consumía mucha gaseosa, lo más probable es de que tú consumas gaseosa y que le eches la culpa a, la, no sé, a los genes que tengas diabetes. Pero en realidad es porque consumes excesos de alimentos que no te hacen bien. Llegamos nosotros con un llavero a esta vida. Nosotros decimos que decidimos qué puerta abrir. ¿no? Y esta es la puerta que necesitamos abrir de manera consciente, la de la alimentación que no solamente cuida a este cuerpo como territorio, sino que cuida a la tierra, a la pacha y a la gente que trabaja estos ingredientes. ¿no? Porque si uno se descuida y come digamos, demasiado pan con harina de trigo, si no has buscado que tu harina sea de origen agroecológica, molida en piedra, producida en, ¿no? con mucho amor, lo que estás consumiendo es harina fumigada, lo más seguro, fumigada en la Argentina, ¿Y a quién estás dañando? A tu cuerpo, a la tierra y a la persona que estuvo produciendo esa esa harina. ¿Mm? De acuerdo. Rosana, ha sido realmente muy... muy ilustrativa, tu presencia hoy, Un nos placer. ha encantado, nos ha gustado muchísimo, te deseamos el mayor de los éxitos, que tus ventas te vayan muy bien, eh, que te vaya bien en Navidad, ¿No es cierto? Tienes <risas> ahí tu, tu vino ya navideño, ¿No es cierto? Sí. Seguramente habrán otros otros productos pensados para esta época. Sí. Así que nada, pues desearte todo lo mejor, eh, ya tienen las coordenadas, ya saben cómo ubicarla, es Roxana Mendizábal, el emprendimiento se llama despensa ancestral, ¿No es cierto? Así que pues, entrenle a Facebook, en Instra, Instagram, también dijiste también, que estás, sí, ¿No es cierto? Despensa ancestral. Ahí está, pueden ingresar por cualquiera de esas dos vías y hagan una prueba, hagan un, un intento, ¿no es cierto? Y sí. obviamente déjense asesorar por Roxana que conoce un montón de estas cosas, ¿no? Tú, tú no eres, diríamos, la empresaria que quiere vender y hacer mucha plata, tú no. eres la persona que, tiene, que otro la tipo, tiene otro tipo de, de compromisos, sí. ¿no es cierto? Sí. Y eso se nota, así que, bueno, ya la sola línea de tu producto está claro, ¿no es cierto? Que lo tuyo no es correr atrás del negocio, quizás no. hubieras hecho otras cosas. Sí, sí, ¿no? sí si estuviese eh, pensando eh, en hacer negocios, haría comida rápida. Pues, por ejemplo, ¿no es mm. cierto? Por sí. ejemplo. Bueno, oye, realmente un placer, Roxana, ha sido buenísimo. Alguna gente me está mandando mensajes, ya quiere contactarse contigo, etcétera eh, Incluso dicen, ven en ti una potencial futura comunicadora, una presentadora de televisión, por ejemplo. Yo a la presentaba que le noticias en un, en un canal. Ah, sí, realmente es algo que me fascina. Mira. Y si la... Y si el pretexto es la alimentación, donde quieras. Ahí voy? está, buenísimo. Uh -huh. Mirá, sí. ahí cualquier rato aparece entonces, Roxana. Espero que cuando seas famosa te acuerdes de estos humildes <risa> servidores. <Siempre. risa> ¿No? ha, ha sido un placer, muchísimas No Gracias. sé si tienes algún teléfono, alguna vía de contacto sí. o simplemente Facebook, lo dejamos ahí, como tú digas. Les puedo dar el, el número que es más fácil, ahí también en, en WhatsApp, al 681-79043. ...encuentran también todo el, el catálogo y además las clases de cocina, ¿no? Porque yo doy talleres de ah, cocina. buenísimo. Sí, buenísimo. doy talleres de cocina de igual de alimentación funcional, ¿no? Si deseas incrementar el consumo de vegetales, te enseño a transformarlos. ¿Quieres mejorar tu ingesta de, de carnes y de menudencias, por ejemplo? Te ayudo a hacerlo. Si deseas hacer algo de pastelería, voy con eso, pero siempre utilizando como materia prima... ...el origen agroecológico, 100% boliviano, porque si no, ¿no? Sí. no es, es el único camino desde mi punto de vista seguro que sí el 681 79 043 estaba apareciendo hasta hace un ratito ahí, ahí está en el graf graph ¿sí? eh, preguntan por Roxana Roxana Mendizábar que es eh, reitero la emprendedora que hoy ha estado pues eh, honrando nuestro programa, realmente ha sido un placer, un, una enorme alegría saber que haya gente aquí con, este, con esta capacidad, con esta fuerza con esta energía para, para ir adelante oye, realmente ha sido una alegría espero que algún rato nos, nos reencontremos para si algún rato presentas, sea. tienes nuevos productos o algo, nos va Vamos. a encantar que, que nos los hagas públicos por acá muchas gracias, ¿Sí? muchas ¿No, gracias, por favor, por a ti las gracias y bueno, hoy estuvo Roxana Mendizábal presentando su despensa ancestral la próxima semana, el próximo viernes puede ser tú, ¿no es cierto? el que venga acá a visitarnos a presentar su producción si son alimentos, si son eh, eh, ropas si son eh, algún tipo de producto para el hogar, lo que tú tengas, ¿no es cierto? lo que tú te hayas imaginado como emprendedor pues aquí tienes una palestra, un espacio para venir y anunciarlo, nos va a encantar que seas el próximo o que seas la próxima ¿sí? Todos bienvenidos, es cuestión simplemente de que se comuniquen con nuestra producción y obviamente les, eh, nos ponemos de acuerdo el día, la hora y ya está estamos habilitándote este espacio para ti. Eh, estamos siguiéndonos a una pausa, son las 10 con 7 minutos, tenemos que correr a la pausa, enseguida tras ella continuaremos con mucho más, así que aguárdenos no se nos vaya y bueno, cuando pueda disfrute, sí, entrele, entrele, despensa ancestral, está buenísimo, sí. Um, ¿Ya han decidido, chicos, qué van, a, qué, van a, qué van a hacer o no? Aquí están dándole duro al tema de la gallina, a, a los huesos de gallina, a los huesos de gallina, ¿no? Porque, ¿ah? ¿Cuál? ¿Al vino? Ah, no, pues ya. Ah, no, mal, ¿no? Además, viernes, dice ella, ¿no? Qué, qué bárbaro. Bueno, gracias, gracias, Roxana, gracias otra a vez. Un placer. Un placer estar aquí con usted Muchas gracias. La pausa, venimos.